A otra información que pasa en la ciudad de La Paz con el caso del relleno sanitario de Alpacoma, el cierre definitivo según los pobladores de Chocalles para el 12 de agosto. La alcaldía de La Paz, el alcalde Luis Revilla, habla del 20 de agosto, que es el plazo que se le ha eh, otorgado por parte de la gobernación. Lo cierto es que hasta el momento no se tiene el plan de cierre de este relleno sanitario. El relleno sanitario de Alpacoma el pasado 30 de julio sufrió un desborde donde se derramaron 3.500 metros cúbicos de líquidos lixiviados afectando a dos hectáreas de la región y por ello la alcaldía de Achocalla determinó dar un plazo al alcalde de La Paz Luis Revilla hasta el 12 de agosto para el cierre de dicho relleno sin embargo el alcalde paseño manifestó que el único plazo que dará cumplimiento será el otorgado por la gobernación de La Paz y que hasta el 20 de agosto se tendrá ...tendrá todo listo para el cierre del relleno sanitario en Alpacoma... ...y para el funcionamiento del relleno sanitario de Zacachuro... ...mientras aún no presenta los documentos ante la gobernación... ...para obtener el manifiesto para el funcionamiento de dicho relleno transitorio. La autoridad competente es la gobernación... ...y el gobernador ha señalado el 20 de agosto... Esperamos que hasta el 20 de agosto efectivamente tengamos todo listo en Zacachuro. Estamos trabajando para eso, para que en el transcurso de este mes de agosto tengamos habilitado... El relleno transitorio y entonces podamos proceder ya al cierre de Alpacoma como está previsto. Recordemos que el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, informó que debe cerrarse el relleno sanitario de Alpacoma hasta el próximo 20 de agosto y señaló que el municipio paseño debe tramitar un manifiesto ambiental para el funcionamiento del relleno sanitario de Alpacoma hasta la misma fecha para que inicie operaciones el relleno transitorio en Sacachuru. Sin embargo, hasta la fecha la gobernación manifestó que no tienen dichos documentos. ...de la alcaldía requeridos para el funcionamiento del nuevo relleno transitorio. Bueno, vamos a presentar todos los documentos sin inconveniente, como digo, en el transcurso de estas siguientes semanas... ...de tal manera que en el mes de agosto tengamos habilitado el relleno de Zacatechú. Eh, se han manejado plazos, se han manejado discursos, propuestas, eh, ofertas, promesas... ...y al final estamos en foja cero, no tenemos absolutamente nada legalmente, ni siquiera existe sacachuru ¿no? Eh, no existe el proyecto a diseño final de esa planta de tratamiento de residuos sólidos, no existe la autorización, no hay licencia ambiental. Mientras el alcalde de La Paz, Luis Revilla, reiteró que el relleno sanitario de Alpacoma tiene la capacidad de continuar operando, ante esas declaraciones el concejal del Movimiento Socialismo, Jorge Silva, manifestó que la gobernación y la alcaldía deberían declarar emergencia en Alpacoma por el segundo suceso ocurrido en dicho relleno, que dañó el medio ambiente, además del río Alpaco. Yo creo que lo primero que deberían hacer el gobernador y el alcalde es eh, declarar en emergencia a Alpacoma. ¿no? Segundo, se debería eh, elaborar una agenda de trabajo a la brevedad posible, conformada por los diferentes eh, actores que tienen que ver con este tema. Tercero, se tiene que canalizar el río Alpaco.